Los amores quien ama a Jesús está con Jesús y Jesús está con él si alguien me ama será amado por mi padre y vendremos a él y haremos en él nuestra morada cuando San Felipe Neri comulgó por viático al ver entrar al santísimo sacramento exclamó He aquí el amor mío He aquí el amor mío Diga pues cada uno de nosotros En presencia de Jesús sacramentado He aquí el amor mío He aquí el motivo de mis amores Durante mi vida Y por toda la eternidad Señor y Dios mío Dijiste en el Evangelio que a quien te ame será amado por ti y vendrás a él y establecerás tu morada para siempre. Yo te amo sobre todo bien. Ámame tú Jesús porque estimo en más el ser amado de ti que poseer todos los reinos del mundo. Ven y establece tu morada en la pobre casa de mi alma. De tal suerte que nunca te apartes de mí. O pues mejor decir que nunca te despida yo, ya que tú nunca te vas si no eres despedido. Mas como te arrojé en el pasado, pudiera ser que te despidiera de nuevo. No permitas que yo cometa esta maldad y horrenda ingratitud. Precisamente yo, tan singularmente favorecido de ti, no permitas que te arroje de mi alma, pero hay, ello puede suceder porque somos pecadores, y podemos ofender a Dios y arrojarlo de nuestra alma. Por eso, Señor mío, prefiero la muerte, si es de tu agrado, con el fin de que muriendo unido a ti, contigo viva unido eternamente. Sí, Jesús, así lo espero. Te abrazo y estrecho contra mi pobre corazón. Haz que siempre te ame y sea siempre amado por ti. Sí, amable redentor mío, siempre te amaré, tú siempre me amarás. Espero que nos amemos. Dios de mi alma, por toda la eternidad, que así sea. Jesús mío, quiero amarte siempre. Y ser amado por ti, bendito y alabado seas. Bendito, A ti el honor y la gloria por los siglos. De los bendito los siglos. y alabado seas por siempre, mi Señor. Mi alma te alaba y te bendigo. Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia. Alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Exaltando tu nombre y reconociendo que eres Rey de Reyes. Señor, Señor. Gloria a ti, Dios. Señor Jesús. Siendo un pecador Te alabamos Señor, te bendecimos, porque eres especial para nosotros Señor. Sabemos que nos amas Señor, por eso te alabamos, te reconocemos Señor en nuestras vidas. Invoquemos al corazón eucarístico de Jesús. Aquí nos tienes corazón de Jesús con nuestras puertas abiertas, no tenemos miedo a tu visita. Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús. Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús. Eres el pan de vida, el que se acerca a ti, no pasará hambre y el que tiene fe en ti no tendrá nunca sed. Entra, Entra en, en nuestras, nuestras vidas, vidas corazón, corazón de Jesús El que se acerca a ti, tú no lo echas fuera Entra, Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús El designio de Dios Padre es que no pierdas ninguno de los que te ha entregado Entra, Entra en, en nuestras vidas, corazón de Jesús quien tiene fe, posee vida eterna. Tú eres el pan de vida. Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús. Tu carne es verdadera comida y tu sangre verdadera bebida. Entra en nuestras vidas corazón de Jesús. Quien come tu carne y bebe tu sangre sigue contigo y tú con él. Entra en nuestras vidas corazón de Jesús. Tomen y coman, este es mi cuerpo. Beban, esta es mi sangre de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Entra, Entra en nuestras vidas, corazón de Jesús. Las palabras que tú dices, Señor, son espíritu y vida. Y sin embargo, hay gente que no cree. Entra, Entra en nuestras vidas corazón de Jesús. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? En tus palabras hay vida eterna y nosotros ya creemos y sabemos que tú eres el consagrado por Dios. Entra, Entra en nuestras vidas corazón, corazón de Jesús. De Jesús. Bendito y alabado, alabado seas, a ti el honor y la gloria, gloria ti, y Señor, sí, mi sí. alma te alaba, alabado, bendice, alabado el santo, seas mi Señor, santo gloria y alabanza a ti, santo Señor, santo Señor, santo Señor. Señor Jesús, santo, eres, santo Dios. Dios. eres mi Señor, glorificado seas por siempre. Señor. Diciéndote, glorificándote, gracias, Señor, por entrar en nuestros corazones, por escudriñar nuestros corazones y hacernos cada día más fieles a Ti, más entregado a Ti. Gracias, Señor, por darnos siempre tu palabra, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos hace vivir siempre en tu presencia y reconociendo, Señor, todo el favor que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu entrega, por hacerte presente, por estar en ese pedacito de pan, por darte siempre a cada uno de nosotros entero, Señor. Perdona Señor las veces en que nosotros no escuchamos tu llamado. Bendito Perdona Señor las veces en que nosotros negamos también, Señor, atender tu llamado. Pero estamos aquí, estamos aquí en tu presencia, Señor, para alabarte, bendecirte, glorificarte y para pedirte, Señor, perdón. Perdón, Señor, por las veces en que nosotros te hemos negado. Sí, Señor, cada vez que nosotros hacemos cosas que verdaderamente no, agradan, no te agradan a ti, te negamos. Ten piedad, Señor, digamos, de de por nosotros. eso te pedimos perdón aquí en tu presencia, a Señor. Jesús. Bendito, la bendito, bendito, bendito y amado sea tu nombre, gloria Señor. Y gloria a ti, Gracias, Señor, por tu gloria. inmensa gloria. Tú sabes lo que hay en el interior de cada persona Tú lo sabes todo Tú sabes que te queremos Pero nos da tristeza la debilidad de nuestra vida personal Cuántos pensamientos inútiles Cuántas palabras vacías Cuántas obras hechas sin amor ¿Cuántas obras dejadas de hacer por pereza, por respeto humano? Corazón de Jesús, tú lo sabes todo. Tú conoces nuestro miedo secreto. Nos da miedo creer de verdad en ti. Nos da temor ser invadidos por tu luz. Corazón de Jesús, tú lo sabes todo. Tú conoces nuestra vanidad, queremos lucir por fuera en el cabello, en la cara, en el vestir, en la apariencia y eso indica que no hemos aprendido a madurar en la vida. Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Corazón de Jesús, tú conoces nuestra soberbia y orgullo, no sabemos reconocer tantos errores diarios en nuestra conducta. Corazón de Jesús, tú lo sabes todo. Tú quieres que seamos libres, pero libres de vanidad, de orgullo, de impureza, de araganería, de resentimientos, de gula, de esclavitud sexual. Tú quieres que seamos libres. Limpios de mente, corazón y cuerpo Libres de tantas opiniones falsas de la calle Libres de prejuicios y maneras de actuar que son esclavizantes. Corazón de Jesús, tú lo sabes todo Tú conoces nuestros vicios, nuestros abusos que no se publican Tú conoces el, el mal uso que hacemos de nuestra salud, de nuestro dinero, de nuestro sueño, nuestro trabajo y nuestro descanso. Corazón de Jesús, en verdad, Tú lo sabes todo. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Perdón, Señor, por tantas faltas que cometemos contra ti, bendito y alabado seas, bendito Señor, a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. de desagravio al santísimo sacramento los que puedan se ponen de rodilla por favor señor Jesús nos arrodillamos ante ti reconociendo tu presencia real en el santísimo sacramento te agradecemos inmensamente tu permanencia con nosotros y la fe que nos has dado con profundo dolor sentimos que tantos hombres redimidos por ti te olviden y te ofendan, que en tantos agrarios estés solitario y en tantos hogares no seas invitado. Nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, queremos, en la medida de nuestras fuerzas, hacerte compañía por cuantos te abandonan y comprometer contigo nuestra vida como ofrenda y desagravio a tu corazón pleno de amor hacia nosotros. Santa María, Madre Nuestra, confiamos en tu Inmaculado Corazón que nos alcances la gracia para perseverar en la fe, animarnos por la esperanza y vivir la caridad como satisfacción de todos nuestros pecados y para la salvación del mundo. Por todas las blasfemias, sacrilegios, profanaciones de fiesta que se cometen contra el nombre de Dios, perdón, Señor, perdón. Perdón. perdón. perdón, Señor, perdón. Por todos los ataques a la iglesia, persecuciones y propagandas de ateísmo, Perdón, Señor, perdón. Por los apóstatas, los que desprecian el magisterio de los papas y todos los falsos profetas. Perdón, Señor, perdón. Por todas las opresiones de gobierno, de esclavitud, de delincuencia y todas las injusticias laborales, familiares y sociales. Perdón, Señor, perdón. Por todos los actos inhumanos de violencia. Asesinatos, torturas, malos tratos, robos, estafas, extorsiones. Perdón, Señor, perdón. Por toda la inmoralidad y corrupción en el trabajo profesional, en las relaciones, espectáculos, diversiones, modas, lecturas, bebidas, drogas. Perdón, Señor, perdón Por todos los pecados de escándalos y de respeto humano Perdón, Señor, perdón Por todos los pecados contra la santidad de la familia y contra el amor fraterno Perdón, Señor, perdón Por los sacerdotes indignos, por los políticos ambiciosos, por todos los abusos de autoridad Perdón, Señor, perdón Cristo Jesús, pedimos en especial a tu corazón que conceda gracias abundante a los más necesitados y que nunca permitas nos apartemos de ti, sino que arrepentidos, aprendiendo de tu corazón nuestro sentimientos y juicios cada día nos parezcamos más a ti. Así sea, bendito y alabado, alabanza, a ti el honor y la gloria, gloria alabado a ti te siempre, gloria a ti por, por siempre, gloria a ti Señor Jesús, ti. santo eres, santo eres. en la semana de pasión la próxima es la semana santa debemos aprovechar para confesarnos para ponernos en amistad con el Señor y el domingo de resurrección de verdad celebrarlo con Jesús resucitado porque nuestra alma está resucitada por la gracia Dios nuestro Señor nos recibe en el confesionario, recibe al pecador. Primero, con el perdón. Cuando un hijo ha ofendido a su padre, si aquel se arrepiente de veras, éste le perdona generosamente. Pues bien, Dios nuestro Señor es Padre. Cuando David, conmovido por la predicación del profeta Natán, reconoció su pecado, Dice el profeta que Dios ya se lo había perdonado de Dios dice una oración de la iglesia lo propio es apiadarse y perdonar el mar dice San Juan Crisóstomo tiene orillas pero la misericordia de Dios no tiene límites Dios no sabe despreciar nunca un corazón contrito y humillado. «Pecador», dice Isaías, «no es necesario que llores muchas lágrimas, pues a la primera el Señor tendrá compasión de ti, y así que llegará tu voz llorosa a sus divinos oídos, te contestarás sin tardanza» abriéndote sus brazos paternales. El castigar, dice el mismo profeta, es cosa muy contraria a las inclinaciones del Señor. Si se manifiesta irritado es para excitarnos al arrepentimiento y si llega a castigarnos es por lo mucho que nos ama, para librarnos de los castigos eternos. Aunque vuestros pecados fueran como escarlata, nos dice por boca de Isaías, se harán blancos como la nieve, y si fueran rojos como la púrpura, quedarán blancos como la lana. Así como el pecador, cuanto mayor es el pez, que coge más se alegra el pescador cuando coge un pez grande se alegra así también cuanto más grande pecador es uno con tanta más piedad le recibe el Señor con tal que se arrepienta de veras por eso dice David al Señor Señor «Vos veré, seréis propicio a mis pecados, porque son muchos». El mismo Judas, si se hubiese arrepentido, habría alcanzado perdón. Y así dice San Juan Crisóstomo, «Haz tú lo que puedas y Dios hará lo demás para reconciliarte consigo» bendito y alabado sea Señor bendito a ti el honor señor, y la gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria por los siglos de los, de los siglos ti, señor, por si alma te gloria, gloria a ti Señor Jesús santo eres santo eres Señor seguimos en alabanza y en adoración a ti Señor no solo una hora Señor sino con toda nuestra vida con todas nuestras acciones alabar Señor es nuestro deleite y permanecer siempre en tu presencia bendito sea Señor Jesús gloria a ti por siempre tu presencia santa tu presencia santa le diste a comer pan del cielo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por siglos de los siglos Jesús está aquí, está presente y real en esta hostia consagrada, nos mantenemos en actitud reverente para recibir su santa bendición y que esta nos acompañe a lo largo de nuestras vidas. Y gloria a ti, Señor, mi alma te alabe y te bendice, santo, santo, santo, santo, santo, santo,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 Viva Jesús sacramental, viva y de todos sea amado.